Continuamos con la vista arreglo, ahora nos toca ver que tenemos algunas pistas adicionales, estas pistas son los canales de envío, los cuales sirven para albergar efectos de audio, por ejemplo esta pista tiene un efecto de reverb y la pista B tiene un efecto de delay, podemos agregar una pista de retorno adicional al darle clic con el botón derecho y seleccionamos insertar canal de retorno, observen el atajo de teclado que es control alternativa T. Podemos agregar la cantidad de pistas de retorno que nosotros queramos y podemos agregar en estas pistas de retorno la cantidad de efectos que nosotros queramos también. Por ejemplo podemos poner un autofilter, podemos poner un chorus, podemos poner un compresor, lo que nosotros queramos. Vamos a ver un poco más de su utilización en futuros videos. Para eliminar una pista de retorno simplemente la seleccionamos y presionamos suprimir de su teclado. O den clic derecho sobre cualquier pista y seleccionen eliminar. Ahora vamos a estudiar un poco estos botones que se encuentran en esta parte. El botón I.O. nos sirve para ver por ejemplo las entradas y las salidas de esta pista. En los canales MIDI podemos ver las entradas MIDI. Y también podemos ver sus canales. En las pistas de audio podemos ver por ejemplo la entrada de audio, en este caso pudiéramos grabar mi propia voz y la salida de audio que va al canal master como pueden ver. Todas las pistas de audio y pistas MIDI se configuran automáticamente para que se enruten a la pista master. También tenemos aquí controles de volúmenes de cada pista como pueden observar que estos son exactamente los mismos que tenemos aquí pero vistos en la vista arreglo. También tenemos los panoramas, que son exactamente estos, son los mismos, pero en esta vista. Observen que cuando modificamos el panorama, podemos ver un triángulo naranja. Al darle clic a este triángulo, nos pondrá los valores por defecto. También podemos ver dos cuadritos adicionales, que son los canales de envío. Para enviar audio a las pistas de retorno solo tenemos que aumentar la cantidad de decibeles que queremos a las pistas de retorno de nuestra elección. De esta manera al enviar audio a estas pistas de retorno, por ejemplo la pista de retorno que contiene el reverb o la pista de retorno que tenga el ping pong delay, podemos escuchar esta pista de retorno afectada por estos efectos. Vamos a escuchar esto, vamos a ponerle solo esta pista. Si queremos ver menos opciones, por ejemplo los canales de entrada y de salida o el enrutamiento, simplemente le vamos a dar clic al IO. Si no queremos ver las pistas de retorno, vamos a darle clic al icono con forma de una R para ocultar las pistas de retorno. Y si queremos, por ejemplo, uh, mostrar o ocultar los delays de cada pista, podemos presionar sobre este icono. Y pues cada pista tiene su botón de activación, lo que es el mudo, el solo, la grabación, ya sea pista de audio o pista MIDI, podemos activar la grabación. Y finalmente podemos ocultar el M, que es lo que es el máster, todos los controles de máster, volumen, activación, solo... Panoramas, envíos, etcétera, con solamente darle clic a este icono. Y bueno, pues estos son los aspectos más importantes de la vista arreglo.